Yo quiero lo que me merezco Ah, sí, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico Y lo que hay en él